En un ambiente de fiesta, magia y alegría, la presidencia municipal de Ajacuba dio inicio con gran éxito a las actividades que se tienen programadas con motivo de las fiestas decembrinas. En presencia de miles de familias ajacubenses, el gobierno encabezado por el alcalde Francisco Basurto Acosta comenzó con la jornada de encendidos de árbol este viernes 2 de diciembre. Basurto Acosta acudió acompañado de integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, directores de área, invitados especiales y población en general para ser parte del gran encendido del árbol navideño instalado en la cabecera municipal de Ajacuba, entre villancicos, una pastorela, música de orquesta y muchas sorpresas más. Las familias se dispusieron a celebrar juntos el inicio de la Navidad en el municipio de Ajacuba tras dos años de haberse cancelado este tipo de eventos y que sin duda este año regresan con más fuerza para recobrar la paz y la esperanza de contar con un mejor país, un mejor estado y un mejor Ajacuba. A nombre del Honorable Ayuntamiento y de todos quienes laboran en la presidencia municipal de Ajacuba, el alcalde Francisco Basurto Acosta, les desea a todos los ciudadanos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023. Pero al día de hoy, esa pandemia afortunadamente ha mermado y tenemos la oportunidad de estar aquí, de disfrutar estos momentos. Todavía nos queda prácticamente un mes para concluir con todo eso que nos hemos formado como meta. Nos sentimos muy orgullosos de estar con ustedes. Y bueno, no sé si nos pueden acompañar las personas que están al fondo, por favor, que se acerquen para este encendido. ¡Empezamos! ¡Diez! para que este próximo año todos tengamos éxito, salud, dicha. Muchas gracias. Les agradeció por permitirles compartir con todos ellos momentos como este que se realizan con el fin de causar alegría en el corazón de cada uno de los ajacobenses. Les dio las gracias por un año lleno de momentos inolvidables, en compañía de todas y todos, esperando que el siguiente año le permitan seguir siendo partícipes de sus festividades y tradiciones que nos identifican como mexicanos. Quiero agradecerles por permitirme compartir con ustedes momentos como este, que nos unen como comunidad y como municipio. Un abrazo con mucho cariño y respeto a cada uno de ustedes de parte de su servidor, el presidente municipal constitucional de Ajacuba Hidalgo, les deseo una feliz Navidad y que sus hogares estén llenos de paz, amor y alegría, expresó Francisco Basurto Acosta.